¿Qué pasó, Yankee amigo? ¿Cómo andamos? Crack, pues sí acepto. Entonces, quedamos así, ¿no? Dos mil dólares, un PVP a tres rondas. ¿Y cuándo quieres que eso pase? ¿Cuándo? Yo estoy ansioso. Mira que Héctorino apostó mil dólares, lo perdió. Yo aposté con Jan R, 500, se perdió. Pero como Héctorino perdió mil, prácticamente perdimos. 500 de esos mil. Entonces, si ahorita tú me traes 2000 y yo gano, ay, dime la hora, cuándo quieres el pvp, que ahí está la sala.